En este caso hemos invitado al, al IFISC. El IFISC es el Instituto de Física Interdisciplinar de Sistemas Complejos y nos va a hablar el profesor Claudio Miraso, que es catedrático de Física. El objetivo de este tipo de conferencias es conocer la actividad que desarrollan en el IFISC y ver cómo podemos desarrollar eh, en conjunto con el hospital iniciativas que permitan aplicar pues, todo lo que es inteligencia artificial y sistemas complejos a, a nuestra actividad. Eh, os dejo ahora con, con Claudio. Bueno, Hola, sí. Hola, buenos días y antes que nada muchas gracias por habernos invitado, es un placer estar aquí. Eh, hemos, nosotros conocemos un poco lo que se hace en, en algunos grupos de aquí, sobre todo hemos tenido una presentación del Health Living Lab en, en el IFISC y la idea era que os contara hoy un poquito, yo particularmente, pero hay mucha más gente, como veréis que que, que trabajan estos temas en el IFISC, eh, un poco qué tipo de actividad hacemos en, en aspectos de, de inteligencia artificial o machine learning en eh, temas de salud. Entonces, primero, eh, ¿quién, ¿quiénes somos? El IFISC es un instituto eh, de investigación del CECIC y de la Universidad de las Islas Baleares, creado en el año 2007, que tiene una misión y es hacer eh, ciencia interdisciplinaria estratégica en sistemas complejos que tengan sobre todo relevancia social. ¿Qué quiere decir que es un sistema complejo? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, en particular, quizás el cerebro es el sistema más complejo que conozcamos, pero también, por ejemplo, los estorninos, las bandadas de estorninos que se mueven, o el movimiento de las masas sociales, también forman sistemas complejos. Básicamente, un sistema complejo es un sistema con muchos componentes, y la interacción entre los componentes modifica lo que estos componentes hacen. Eso es lo que diferencia un sistema complejo de un sistema complicado un sistema complejo, la interacción cambia la actividad del sistema. Y cuando hablamos de investigación estratégica, sobre todo en campos emergentes, con fuerte potencial eh, social, sobre todo, intentamos evitar la, la, la investigación incremental y, y la polarización entre ciencia aplicada y ciencia básica. Y en los últimos años eh, hemos, eh, estamos trabajando fuertemente en temas de, de análisis de datos y machine learning, como ahora os contaré. En este momento en el IFIS somos 101 investigadores, eh, 101 personas, de las cuales 89 somos investigadores de 18 nacionalidades, 22 somos permanentes, 20 postdoctorados y 400, 47 estudiantes de doctorado y 12 personas de apoyo entre técnicos y administrativos. Además tenemos un cierto número de estudiantes de máster, que luego contaré también un poco más, y alumnos colaboradores. Me gustaría destacar tres hitos desde la creación del IFISC, que fue en el año 2007. En el año 2017 se hizo el, el congreso Crossroads in Complex Systems en Palma, donde participó gente de todo el mundo y donde se, se iniciaron o se dieron algunas ideas de las nuevas temáticas que iban a entrar en el campo de los sistemas complejos y el IFISC eh, participó a nivel internacional fuertemente en el, en el diseño y el desarrollo de las nuevas ideas sobre los sistemas complejos. Ese mismo año, en el 2017, nos dieron la, el premio a la unidad de excelencia María de maestro que ahora os contaré para los que no lo sabéis un poquito mejor de qué es. Básicamente es un, es un proyecto que tiene unas ciertas particularidades, eh, son dos millones de euros en cuatro años, y eh, además de ocho contratos postdoctorales. Esto fue entre el 2018 y 2022. En el año 2022 hemos renovado este, este distintivo de excelencia Siguen manteniendo los dos millones y este año hay dos contratos menos. que es? ¿A quién se le dan estos distintivos de excelencia? Bueno, según el Ministerio, las unidades de excelencia María de Maestu o los centros de excelencia Severo Ochoa. Es un premio que da el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es para financiar centros públicos de investigación, que eh, desarrollen una investigación puntera, que tengan eh, liderazgo internacional, y, y impacto global a nivel científico, y además que tenga una colaboración amplia con el sector empresarial de la, local también. Eh, la evaluación se hace por paneles de expertos internacionales, y en nuestro caso, destacar que lo que más nos, nos ha beneficiado es la, la, el reconocimiento internacional que tiene el instituto, el haber sido pioneros o el ser pioneros en el desarrollo de la ciencia interdisciplinar, y el tener una, una, una organización científica eficiente. En este momento hay 55 centros en total, entre Severo Ochoa y María de Maestu, en España. Fuimos los primeros en Baleares en el año 2018 y a partir del año 2023 hay dos. Uno somos nosotros y el otro es el IMEDEA. ¿Y qué tipo de investigación hacemos? Bueno, básicamente nosotros trabajamos con conceptos o desarrollamos conceptos y herramientas para estudiar sistemas complejos. Y a, desde estos conceptos y herramientas que desarrollamos, lo aplicamos a distintas áreas, a un área más tradicional de la física, la mecánica cuántica y la fotónica en nuestro caso, todo un área de, de vida y, y medio ambiente y en sistemas sociales y sistemas sociotécnicos. Hoy os contaré un poco sobre todo de este área, pero hay mucha actividad en, en el resto de los, de los campos en los cuales abordamos. En lo que tiene que ver con, con proyectos de investigación, en este momento tenemos 29 proyectos financiados por, los, eh, por la Comunidad Europea, por el, por el Estado o por el gobierno balear. Y si, simplemente destacar que de, de todo el dinero que cuesta el instituto, personal, mantenimiento de edificio, todo lo que queramos incluir, el 53% se obtiene con financiación externa. Eh, de los proyectos europeos me gustaría destacar uno en particular, que es el de Massimiliano Sanín. Que es, que es una eh, European Research Grant, de una Starting Grant, que fue la primera que hubo en Baleares, donde eh, lo que hace es estudiar el transporte aéreo como un sistema de información y computación. Y lo es más curioso aquí, donde dice que él propone analizar el transporte aéreo inspirado en la manera que estudiamos al cerebro desde la neurociencia. Como veis, un proyecto muy, muy interdisciplinario. Contamos además con una, con una unidad de, de, de transferencia, una unidad llamada Data Analytics at eh, donde la idea es transferir el conocimiento y tecnología en el campo de Big Data, Machine Learning y Inteligencia Artificial, tanto a compañías como a instituciones públicas. Eh, está formada por investigadores, además de gente del IFISC, investigadores de otros departamentos de la universidad, eh, centros de investigación y unidades de servicios de la UIP. El IFIS lo que provee es todo el tema de computación, de, de minería de datos y la infraestructura para almacenamiento de datos, además de la parte técnica. Eh, además participan gente que es externa a LUID, por ejemplo, Albert Pou, que es, que es médico de aquí. Y como dije antes, ¿en qué temas? Bueno, sobre todo Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, pero también en aspectos de urbanismo y transporte, movilidad y turismo, en temas de energía y sostenibilidad y... Eh, lo que os contaré en un poquito más de detalle, en temas de salud y, y hospitales. Tenemos o hemos tenido convenios con sector privado y con sector público, eh, tenemos, hemos utilizado o firmado convenios con el IBE Salud, con Son Yacer, con la Consellería de Salud y Consumo, con el, la, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y varias o muchas compañías, incluyendo algunas tan importantes como Google o Huawei, la Fundación Psicomoro. Aquí, bueno, pues aquí hay muchos de ellos que nos proveen datos, tipo horas, telefónica, BBVA, pero también aportan eh, proyectos o convenios de investigación. También, por supuesto, trabajamos y publicamos, como lo hacéis vosotros, en, el, en los últimos años, simplemente por, por resaltar aquí, en, ha habido publicaciones en revistas que van desde Nature Science, Nature Communication, siendo estas las más importantes. Eh, en el año 2021, aproximadamente el 90% de las publicaciones están en el Science Citation Index, y de, la, de esas, el 85% están en el primer cuartil, entre el año 16 y 21, y el, casi el 60% en el primer decil <ríe> Tenemos una serie de seminarios, como tenéis vosotros, que es al menos una vez a la semana, y que los venimos desarrollando ya desde el inicio. Hay más de 570 seminarios en nuestro canal de YouTube. Y, por ejemplo, solo por mostrar aquí, en el año 2021 hubo 63 seminarios, 37 de los cuales es de personal interno del instituto, hay 20 personas que son de europeos, no españoles, 4 de investigadores que venían de otros sitios de España y dos del resto de, del mundo. También eh, tenemos un máster, tenemos un máster oficial de la Universidad de las Islas Baleares, que es un máster en física de sistemas complejos, que empezó en el curso, si no estoy equivocado, 2012-2013. Llevamos 11 cursos, hemos tenido un total de 165 alumnos, de los cuales 85% son externos a la UIP. Tenemos mucha gente que viene de España, sobre todo, pero también hay gente que viene del resto de Europa. De estos 165 estudiantes que han pasado, la mitad se han quedado a hacer el doctorado han, o han hecho el doctorado en algún sitio y la mitad de estos, o sea, el 25% de estos se ha quedado a hacer el doctorado en el IFIS, con lo cual es un, es es un máster que a nosotros nos resulta muy beneficioso para captar buenos estudiantes. También tenemos una, una, unas becas de inicio a la investigación que le llamamos Surf atifisk que, que también llevamos eh, hemos tenido del año 2013 al 2021, 53, damos el orden de 6 por año, 6, 7 por año. En el año 2022 tuvimos 54 aplicaciones de 28 universidades y 13 países. Nos vienen alumnos buenísimos, maravillosos. Luego, normalmente vienen, están un mes y no, algunos se quedan a hacer el, el máster, muchos otros no, pero en general viene gente de, de muy buen expediente. Y aquí pagamos una beca para un mes de trabajo y el viaje. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar del IFIS y ahora me gustaría contaros un poco más en detalle qué hacemos, sobre todo en aspectos de, de salud. Entonces hablaré de, de, de proyectos de, de gestión hospitalaria, algo... Eh, proyectos que tienen que ver con, con, bio, con datos o análisis de datos en biomédicos y, y modelado. Y aquí querré insistir un poquito más porque creo que es un poco más ajeno a lo que hacéis aquí, pero creo que puede resultar interesante. Luego tenemos toda una serie de proyectos que están relacionados con, con epidemias y con movilidad humana. Y al final he dejado para contaros brevemente algunas cosas que ya hemos hecho con gente de aquí del hospital. Cuando hablamos de... De estudios en salud, me, eh, me gusta separar en qué tipo de escalas hablamos, porque en el EFIS tenemos mucha gente y la gente cubre distintos aspectos, que van desde estudios a escala molecular, a escala celular, a, a poblaciones de células, órganos, al cuerpo humano completo y ya luego a interacción entre humanos, a nivel eh, social e incluso a nivel global. Entonces, todas estas escalas, de una u otra manera, pueden estar incluidas en parte de nuestros estudios. Y cuando hablamos de qué tipo de estudios, desde el punto de vista física, eh, tenemos dos tipos de, de forma de hacerlo. Uno es una forma más estadística, análisis de datos, y otra forma que, insisto, igual es un poquito más ajena a vosotros, es el estudio de modelos. Pero quiero, quiero mostrar que el estudio de modelos puede ser muy útil en ciertas, en ciertas situaciones para vosotros. Entonces, cuando hablamos de estadística, básicamente hablamos de, de estadística bayesiana, herramientas de machine learning, cosa que muchos de vosotros ya utilizáis. Normalmente esto se usa en base a datos, tenemos datos y utilizamos herramientas para analizar los datos. Típicamente pueden ser imágenes, datos de pacientes, etcétera. Y allí lo que intentamos ver es si aparecen patrones, si aparecen correlaciones entre los datos que nos permitan hacer ciertas predicciones acerca de los pacientes. Por ejemplo, un análisis de supervivencia, como, como una de las muchas cosas que podemos hacer. En general, cuando hablamos de series temporales, lo que estamos haciendo es extrapolar información del pasado para poder predecir hacia el futuro. ¿Cuál es la ventaja de hacer estos análisis? Bueno, que están basados en datos reales y con lo cual lo que saquemos y si lo interpretamos correctamente será de muchísima utilidad. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que no podemos cambiar, los datos es lo que es. Y entonces hay preguntas que no podemos contestar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera pasado algo distinto de lo que ha pasado? Esto, los datos en, en sí no nos los permiten hacer. En cambio, si utilizamos los modelos más mecanísticos, por ejemplo, eh, aquí tenemos un modelo típico de, a nivel molecular, son modelos que, que describen procesos que ocurren en el cuerpo del ser humano. A cualquier escala puede pasar este. Son modelos que son necesariamente simplificados, con lo cual, bueno, a veces lo que sacamos hay que, tener, hay que analizarlo con mucho cuidado. Tiene la ventaja que nos permite hacer simulaciones en ordenadores, simulaciones numéricas, en sílico. Eso nos permite contestar problemas. ¿Qué pasaría si un parámetro fuera distinto a otro? ¿Cómo cambiarían los resultados? Esta es la ventaja que tienen este tipo de modelos, nos permite entender mejor qué ocurre en el proceso e incluso puede, eh, puede guiarnos a hacer nuevos experimentos. Porque si yo en el modelo, cambiando ciertos parámetros, sé que puedo obtener, puedo pedir en el experimento que se haga a ver si el modelo, el modelo funciona como tocaría. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que muchas veces están, están fuera de la, de la realidad. Son demasiado simples para describir lo que realmente hay. Bueno, entonces en, en realidad lo que nos gustaría tener es algo que sea intermedio. O sea, idealmente una combinación de estas dos aproximaciones, eh, estadísticas y modelos mecanísticos, sería lo ideal. Bueno, esto se conoce ahora como lo llama Data Driven Models y os, os voy a mostrar algunos ejemplos también. Entonces, en lo que se respecta a, a gestión hospitalaria, os quiero contar algunos de los estudios que se han hecho. El primero, que lo, como veréis, estará el nombre de la persona que lo ha hecho y, y su dirección de correo electrónico. Todas acaban con lo mismo, lo único que cambia es el número de usuario y la mayoría de la gente que aparece aquí está, está en la audiencia, con lo cual si alguien quiere hablar con ellos, están aquí. El, en este era el analizar las historias clínicas de los pacientes, algo que ahora se, hace, se intenta hacer con bastante, bastante asiduamente, y la idea era reconstruir la, la historia clínica de los pacientes analizando las notas que tomaban los médicos, usi, utilizando estos, los procesadores de lenguaje, herramientas de procesamiento de, de lenguaje natural. Entonces, era una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Escuela de Ingenieros Informáticos, el Hospital Universitario Puerta de Hierro, y estaba financiado por un proyecto europeo el Clarify. ¿Qué es lo que han obtenido? Bueno, habían desarrollado varios algoritmos, algoritmos para procesar texto en español, que eso es lo que no hay tanto, hay mucho procesamiento de texto, pero mucho está en inglés. Entonces aquí se, se desarrollaron para textos en español. Había una primera fase de análisis de datos, donde se podía entender mejor eh, cuál era la situación del paciente y qué, y qué factores de riesgo podía tener. Y posteriormente una empresa portuguesa, Desarrolló un portal en el cual los médicos tenían acceso para consultar los datos que se habían digitalizado y que se, habían, y que se estaban analizando. Eh, en colaboración con Raúl, de y con Ángel del Río, que es un médico de Son, de son Yatzer, hemos estudiado el flujo o el modelado de la predicción de, del flujo de pacientes en, la, en, las, en, emergencia, en, las, en las unidades de, de, de emergencia. Entonces, Teníamos datos que nos había provisto el, el IBE Salud de pacientes anonimizados entre los años 2014 y 2019 y esta fue en parte una colaboración con el hospital yache Entonces, ¿cuál era la pregunta que teníamos? Bueno, queríamos analizar estadísticamente cómo eran estos datos, cómo funcionan los servicios de urgencias en los hospitales, intentar ver cómo podían aparecer las, las saturaciones y a qué se debían. Habíamos hecho estadística de datos o análisis de datos y modelado del flujo de pacientes, utilizando lo que se llama teoría de colas, modelos basados en agentes. Y eh, en general, cuando hacíamos predicciones de la serie de datos, utilizamos modelos autorregresivos y algunas herramientas de machine learning. Cuando miramos la predicción, por ejemplo, éramos capaces de predecir la, cuántos pacientes llegarían por hora con una precisión del orden del 62% dentro de una desviación estándar y un 92% dentro de dos días estándar, a uno o dos días en, en avance. Bueno, a ver, uno podría parecerle que el resultado no es demasiado alto, pero la predicción de gente que llega aleatoriamente al servicio de urgencias es muy difícil de predecir, porque no hay ningún motivo para el cual... Oh, Puede haber algún motivo externo, pero en general no hay motivo por el cual la gente va a urgencias. La gente tiene un problema y va a y no se pone de acuerdo con nadie, con lo cual es un proceso bastante aleatorio. Así que los resultados eran mucho mejores de los algoritmos que habían, que habían desarrollado algunas personas. Eran, son muy sencillos, nuestros algoritmos eran bastante mejores. Tuvimos dos trabajos de fin de máster, uno de análisis de series y el otro de la producción de, del modelado del flujo de paciente. Y... Tenemos ahora la oportunidad de continuar con un estudiante que, tiene, que acaba de entrar en el instituto, que tiene un program, una, una beca de la Fundación La Caixa, eh, pero la idea es trabajar con la base de datos completa, incluyendo lo que ha pasado durante la pandemia y la pospandemia, algo que todavía no, no hemos conseguido, pero esperamos conseguir pronto. La idea al final es desarrollar una herramienta que permita gestionar mejor los servicios de urgencia y evitar que haya, de alguna manera, que haya estos, estos, el overflow del servicio. Eh, Juan Fernández y Víctor Eguilus eh, estudiaron, eh, junto con la, la Harvard School of Public Health, eh, la, evaluaron cómo es la red de transferencia o cómo afecta la transferencia antihospitalaria a la prevalencia de las infecciones que se adquieren en los hospitales. Entonces, lo que, utilizando datos de Estados Unidos, eh, estaba financiado por el National Institute of Health y el Health Resources and Services Administration, eh, lo que vieron es, eh, haciendo un análisis de datos, modelado y visualización e interpretación de resultados, encontraron que una vez que conocían la red de, de transferencia de pacientes entre hospitales y conociendo la estructura de la red, podían predecir o detectar el 80% de infecciones monitorizando solo el 2% de los hospitales. O sea, esto lo que hace es evitar que uno no tiene que mirar hospital por hospital, basta con mirar unos pocos para saber qué pasa en el resto de la red. Lucas Lacasa Casa ha, ha, traba, ha trabajado también en la optimización de transferencias de pacientes, qué hacer cuando los servicios se saturan y cómo redistribuir los pacientes. Esto lo hizo en, en Gran Bretaña, utilizando datos geoposicionados de hospitales del Reino Unido, una colaboración entre la Unidad de Exeter, Bristol y la Queen Mary University of London, que es donde Lucas estaba en ese momento, hace dos años. Y la pregunta es, ¿qué tipo de qué tipo de routing se podría hacer para optimizar la transferencia de pacientes. Y entonces lo que encontraron, haciendo un estudio de, de redes, es que podían optimizar la distribución de pacientes, de pacientes moviendo del orden de 300 a 500 pacientes de un, hospi de un hospital a otros sin sobrecargar la capacidad hospitalaria. Es decir, podían atenderse entre 300 y 500 pacientes más de los que se atendían sin saturar los hospitales, simplemente redistribuyéndolos adecuadamente. Esto es un poco lo que os quería contar de gestión hospitalaria. En, en el tema de análisis de datos biomédicos y modelados eh, también hacemos algunas cosas. Por ejemplo, una de las personas que más trabaja en esto es Tobias Gaya, que está aquí también. Eh, sobre todo en modelos mecanísticos. Y yo también hago algunas cosas, pero sobre todo Tobias trabaja en aspectos de evolución de cáncer, de emergencia de resistencia a antibióticos, de, de estrategias de screening óptimas para el melanoma, el modelado de la, de la fibrilación auricular, eh, las redes de análisis de, de, de metadatos y por mi parte trabajo en temas de, de circuitos cerebrales, aspectos de sincronización, modulación neuronal, etcétera. En el primer ejemplo que os quería mostrar de análisis de datos, uno que tuvimos con la empresa Nubo, con Silvia, que también está aquí, y Miguel, donde hacíamos, desarrollamos un algoritmo de Machine Learning para detectar arritmias cardíacas. Usando una sola derivación encontramos resultados muy buenos. Fue una colaboración con la compañía Nubo, que, que, que está en Valencia y que desarrolló unos chalecos para monitorizar la actividad cardíaca. Utilizamos datos que están disponibles online de la, de la MIT Arrhythmia Database y de la American Heart Association. Y con esos datos sacamos un algoritmo que fue muy bueno y que se patentó y que está activo en Estados Unidos hasta el año 2037. Era un, un, un algoritmo que, que detectaba la, las arritmias cardíacas ventriculares. Más recientemente, tenemos una colaboración con Yolanda Sanz, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, dentro de un proyecto europeo para estudiar la obesidad infantil. La idea es eh, predecir la obesidad en niños e identificar biomarcadores para un tratamiento personalizado. Entonces, el objetivo es estudiar el impacto de la microbiota y la dieta en el desarrollo de la obesidad, Tendremos, tenemos una corte de, de mil niños con edades entre 3 y 7 años, que recién ahora estamos empezando a analizar, pero tenemos unos resultados preliminares con 70 niños que teníamos, que es muy poco para herramientas de inteligencia artificial, 70 es muy poco, pero así todo eh, teníamos resultados bastante buenos, donde el, al incluir la microbiota mejoraba la predicción del desarrollo de obesidad con una precisión de más o menos un 72%, eh, esto predecía que los niños que se estudiaban en una cierta edad, al cabo de cuatro años, si iban a ser obesos o no. Y la predicción era, es bastante buena a pesar de los pocos datos. Silvia ha trabajado también en el Instituto de Neurociencia, donde estuvo un par de años allí, y con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, para desarrollar un algoritmo para predecir el tiempo de supervivencia en pacientes de cáncer terminal. Entonces tenían eh, datos obtenidos a través de cuestionarios, datos clínicos, eh, que se recogían cada ocho horas, además de unas ciertas mediciones que se hacían a través de una pulsera, de temperatura, la actividad electrodérmica, ritmo cardíaco, etc. Estaba financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación. Y básicamente el objetivo era mejorar los cuidados paliativos y el proceso terminal de estos pacientes. Y lo que encontraban es en que con una herramienta de Machine Learning, evaluando alrededor de 300 pacientes, podían predecir con una, con una precisión de un 80% la probabilidad de que el paciente fuera a morir en los próximos tres días. En, en lo que tiene que ver eh, Massimiliano Sanín, que también está aquí, eh, el estudio de las caminatas, de la, de la marcha, en el, o, la, o los defectos que puede tener uno mientras camina, Estudiado en niños que tenían parálisis cerebral o estos que caminan de puntas de pies y en pacientes ancianos que puedan tener eh, deterioro cognitivo leve o Alzheimer. Es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Anatomía biológica y Neurociencia, la Escuela de Fisioterapia de la ONCE y el Hospital Valdebrón donde la idea es, el objetivo era usar eh, conceptos de física estadística para identificar qué es, cuál es el problema que tiene esta gente durante el caminar y desarrollar modelos que les permiten tanto diagnosticar como un tratamiento. Esto lo, es un trabajo bastante reciente que, que acaban de publicar. Si, si veis abajo, luego tendréis acceso a esta charla, luego os diré dónde está colgada, ya lo he puesto al principio, pero luego insistiré. Y ahí tenéis todas las referencias de las cuales estoy hablando. En lo que se refiere a, a, a, la, a las epidemias y a la movilidad humana, aquí también ha habido mucho trabajo y aquí lo que se utiliza mucho son los modelos basados en datos, los que os decía antes. No solamente utilizamos datos, por ejemplo el censo, esto es para Estados Unidos, esto es para la, era para la gripe A, un estudio en la gripe A, sobre todo José Ramasco, es uno de los que ha trabajado mucho en estos temas. Aquí tenemos el censo de las áreas de Estados Unidos, aquí tenemos cómo se mueve, la gente a corta distancia o cómo se mueven a larga distancia. Entonces, todos estos datos se pueden combinar, por ejemplo, con un modelo epidemiológico de la, de la gripe A. Entonces, claro, ahora tenemos parámetros que podemos eh, cambiar y tenemos datos que podemos combinar. Eso nos permite hacer predicciones muy buenas de cómo se desarrollará la enfermedad, de cómo, de cómo será la densidad de personas infectadas, cómo se transmitirá, etcétera. Y luego la ventaja es que como hay un modelo detrás, ¿qué pasa si yo cambio alguno de los parámetros? ¿Cómo se modifican estos resultados? ¿Qué pasaría con estos resultados? Y uno de, eh, de los estudios que hizo en el caso de COVID era la importancia de tener múltiples semillas. Es decir, si en, vez de, si en lugar de tener un grupo pequeño de personas infectadas, tengo varios grupos de personas infectadas. Y esto es un ejemplo de lo que pasó en Madrid, cuando al principio, al principio de la COVID, eh, los primeros casos estaban en Madrid y en lugar de cerrar, la ciudad se permitió que, por ejemplo, los estudiantes universitarios se volvieran a sus casas. Y eso generó múltiples semillas en distintas partes del país, lo que hizo crecer mucho más rápidamente el, la, la las infecciones. Entonces, eh, si, si tengo una sola semilla, pues la semilla crecerá, pero la tengo controlada. En cambio, si tengo múltiples semillas, los resultados son mucho más explosivos. <tose> Eh, Juan, que ha estado de postdoc trabajando en Estados Unidos, ha hecho con la, con la Harvard School of Public Health un estudio de, de propagación de, de ébola y cólera con datos que tenían de, las, de estas pandemias del año 2012-2013 y 2014-2015. Estaba financiado por el National Institute of Health y el World Health Organization. Es un proyecto que ya está acabado, pero se estudiaba la propagación de cólera y ébola en Sierra Leona. Y aquí de nuevo es una combinación de datos y modelos. Y lo, lo que hacía sobre todo era el modelo matemático, la implementación computacional y la visualización e interpretación de resultados. Y lo interesante es que, aunque parezcan dos epidemias que son muy distintas, de hecho vemos como los frentes de propagación son totalmente distintos, se podía modelar con el mismo modelo. Con el mismo modelo y distintos datos, simplemente cambiando un parámetro, que es el periodo de incubación, que es muy distinto para el cólera que para el ébola, permitían reproducir los resultados que se observaban en, en campo. Así que el, había patrones espaciotemporales unificados por un mismo modelo, solo cambiando un parámetro, el tiempo de incubación. En, eh, José Ramasco trabajó mucho en el tema de COVID, fue asesor para el Ministerio de Ciencia e Innovación y aquí en el gobierno Balear, fue pionero en los estudios, o fuimos pioneros en los estudios de movilidad, utilizando datos de telefonía móviles, esto es la Comunidad de Madrid, se podía registrar cómo cambiaba la movilidad durante la pandemia, desde, el local, desde, el, desde que estábamos confinados hasta el momento que las distintas fases donde la gente se empezaba a mover. Y, por ejemplo, estos son datos que tenía, que iba poniendo, no, sé, no recuerdo si eran semanalmente o diariamente, o sea, semanalmente, los datos de movilidad, por ejemplo, dentro de un mismo municipio o entre municipios, ¿Cómo se puede observar que entre municipios la movilidad era menor que dentro del municipio? ¿Cómo iba cambiando esa movilidad? Solo analizando los datos de telefonía móvil. Esto se hizo dentro de un proyecto español que se llamó Distancia COVID y que estaba financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También aquí en Baleares, eh, Juan Fernández y Víctor eguilus eh, estudiaron, eh, par, el, el, analizaron la primera onda de covid en Baleares y querían ver las implicaciones en que hubiera subsecuentes ondas eh, eh, ondas nuevas digamos y lo que encontraron es que eh, utilizando básicamente los datos que tenían y modelos matemáticos <coughs> que había un riesgo alto de segunda onda porque había poca poca inmunización entre la gente o si sea, al bajo la baja inmunización entre la gente hacía que el riesgo de una segunda o una tercera onda fuera alta. Lucas, la casa participó en la, en la validación de la aplicación radar covid a pesar de que estaba en Gran Bretaña en ese momento. Eh, es un experimento que se hizo en la, en la isla de La Gomera, en Canarias, y en la cual participaba la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía, más universidades como la Queen Mary, que era donde estaba Lucas, Harvard, la, la, la Universidad eh, Rovira y Virginia de Cataluña, más la empresa Indra. Y aquí, bueno, mmm, lo que se vio es que el, el, era buena, la, la validación era positiva, pero si la, si la gente la utilizaba. Y esto básicamente fue lo que le pasó luego, ¿no? que la gente dejó de utilizar la aplicación y entonces los datos ya no, no, no, eran, no eran suficientemente buenos. O sea, a pesar de que la aplicación podía ser interesante, tenía este cuello de botella de que la gente dejaba de utilizarla. Para terminar, quería contaros... <coughs> Brevemente, las cosas que hemos hecho con, con gente de aquí. Básicamente, yo he trabajado con Albert Poe, que seguramente vosotros reconoceréis, o alguno de vosotros reconoceréis, en, en temas de COVID. Eh, lo que teníamos eran datos que habíamos obtenido de aquí del hospital a través de un convenio, eh, historias clínicas, básicamente, de pacientes de COVID. Y habíamos, por ejemplo, entrenado tres algoritmos para predecir eh, tres casos distintos de severidad, en pacientes a dos o tres días de anticipación que puedan, eh, que, que puedan acabar en, en la UCI o que puedan mandarse de vuelta a su casa, digamos. ¿no? Y entonces, de los datos que teníamos, el número de pacientes más o menos al cabo de cinco, a cinco días vistos eran 247 y encontrábamos unos 37 con evolución severa, lo cual daba un 86% de precisión en la, en la predicción que teníamos. Y esto iba aumentando a medida que, que nos acercábamos a, a la fecha que queríamos ver. Tres días antes o, o incluso dos días antes, las, la precisión en los resultados era del orden del 92% y la sensibilidad, es decir, los, los que eran predictos correctamente del orden del 70%. También hicimos una comparativa de primera y segunda onda. Evaluamos si los marcadores clínicos de los pacientes que estaban en, aquí en el hospital que pasaban por aquí el hospital había cambiado entre la primera y la segunda onda. Eh, hicimos un análisis estratificado de datos y herramientas de Machine Learning y encontramos que podíamos clasificar pacientes que pertenecían a la primera o a la segunda onda con una precisión de un 83%, simplemente analizando sus datos clínicos. Para terminar, eh, este es un proyecto que lleva... Ignacio Ricci, que ha comenzado ahora, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, de pruebas de concepto, y es un proyecto que eh, trabaja con aspectos de diabetes, de la, la, lo que se llama Diabetext, diabetes, que es una herramienta digital que es para que los pacientes eh, mejoren el autocuidado, eh, las pacientes que tengan diabetes mejoren su autocuidado. Entonces, esto acaba de empezar ahora, en el año, este, a principios de este año, y nuestra contribución será la de desarrollar eh, algoritmos de Machine Learning para mejorar la atención personalizada y la eficacia en los mensajes que se envían a la gente. Pues esto es un poco lo que nosotros hacemos. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Qué tipo de colaboración podemos tener con, con gente como vosotros que estáis aquí? Bueno, en general vosotros tenéis preguntas muy interesantes, tenéis datos que son muy interesantes y nosotros tenemos unas ciertas habilidades eh, y manejamos unos ciertos conceptos que, pueden, que entendemos que pueden comple complementar vuestra, vuestra expertise eh, con un acuerdo mutuo de, de colaboración que sea beneficioso para todas las partes. La mayoría de las personas que, que he mencionado están aquí, con lo cual si alguien tiene interés en hablar con alguno de ellos directamente, pues podéis hablar con ellos. Y solamente recordaros que la presentación está colgada en esta página, la podéis descargar de aquí y que mi correo electrónico es este y el del resto de la gente también lo encontraréis allí. Así que, pues nada, gracias por todo y un placer haber estado aquí. Eh, bueno, eh, muchas gracias Claudio. Yo creo que a todos nos ha parecido interesantísimo. La verdad es que en ocasiones parece que hay que mirar a Silicon Valley para, para ver estas cosas y, y muchas veces desde, desde aquí mismo no somos conscientes de que tenemos un polo de, de investigación tan potente como, como sois vosotros aquí cerca de, de la UIP. Eh, estoy convencido de que todos nuestros compañeros han, están ahora mismo dándole vueltas a la cabeza. Al probablemente recibiréis algún correo electrónico eh, de ellos pronto y decir a, a todos los, eh, los compañeros que tenemos el GEN Lab que... Estamos intentando estimular este tipo de colaboraciones. Eh, podéis dirigiros directamente a, a todos los investigadores del IFIS, pero si no, también podéis venir a, a través nuestra e intentaremos poneros en contacto eh, con quien veamos más adecuado para desarrollar este tipo de proyectos. Y bueno, agradeceros a todos porque la verdad es que ha sido una presentación excelente que, que nos ha dado una idea muy, muy clara de, de lo que desarrolláis y lo que podemos aplicar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta sobre la presentación? Bueno, primero, muchas gracias. Un poco lo que decía Juan Bueno, felicidades porque tenemos un grupo muy potente, muy cerca, que no sabíamos gracias. dónde estaban y, y qué hacían. Y bueno, es un placer que vengan a compartir con nosotros. Dos cositas. Eh, ¿Cómo gestionan la protección de datos? Y eh, de todos estos proyectos, eh, ¿cuántos, o algún porcentaje, como si lo saben, sería cuántos realmente están funcionando o aplicados en la realidad, tanto a pacientes o eso? Eh, los proyectos normalmente tenemos los, estos eh, firmadas eh, los non disclosure agreements estos para tema de datos. Así lo hemos hecho, por ejemplo, con el Zone eh, Y luego cada una de las personas que maneja sus datos tiene firmados convenios con las empresas. Con todas las empresas que he puesto ahí hemos tenido convenios firmados, en, digamos, en los últimos cinco o seis años. Y... Hay, hay, hay un servicio de, de, de, en la universidad que se dedica a estas cosas y que podemos consultar, también el CSIC lo tiene, y, pero normalmente quienes tienen los datos son los que son, se preocupan más por, por protegerlos y nosotros estamos abiertos a firmar eh, convenios de protección de datos, ob, obviamente, sin ningún tipo de problema. Eh, más o menos, eh, yo diría que más de la mitad de las cosas que he mostrado están, están ahora eh, funcionando. Algunas cosas ya se hicieron, pero se tiene el conocimiento de cómo hacerlas y se podrían repetir, por ejemplo, cosas que ha hecho Lucas Lacasa, de, de movilidad en Gran Bretaña y demás, se pueden aplicar muy bien aquí. Lo difícil es convencer, en mi opinión, es convencer un poco a la IBE Salud, sobre todo, de que, de que si vamos a hacer un trabajo en colaboración, para lo cual nosotros estamos encantados de hacerlo, que no sea, que no sea por nada, que, que es un esfuerzo grande para vosotros y para nosotros, y que es una pena que algo que... Teóricamente no es muy difícil de implementar, no se haga nada por implementarlo. Nos gustaría llegar a, ese, a eso, ¿no? a que bueno, nosotros proponemos conjuntamente algo, pero ese algo, si el resultado es bueno, intentemos al menos implementarlo. Esto nos ha pasado, por ejemplo, con Raúl en el tema de, los, de las urgencias médicas, donde te, tenemos un algoritmo que funciona re, relativamente bien y es fácil de implementar y sería suficiente con que nos dieran cada día... Eh, el, la, la ocupación de urgencias del día anterior y nosotros podemos predecir para el día siguiente en nada. Bueno, pero todo esto es muy difícil de implementar. Entonces, entre todos tenemos que hacer este esfuerzo. La gente estará encantada de colaborar porque les gustan estas cosas, y, pero sería bueno convencer a las autoridades de que, de que después hay que intentar la implementación. Perfecto, gracias. Ah, otra pregunta. Bueno, pues eh, muchas gracias y concluimos entonces aquí la sesión. Bueno, muchas gracias a vosotros. ¿eh?